Buenos días, interrumpimos una vez más la programación habitual de Avella, la Televisión este fin de semana para llevarles hasta sus hogares el último informe que se tiene por parte del Ministerio de Defensa a la cabeza del Ministro Javier Zabaleta, que se ha desplazado hasta lo que es San Ignacio de Velasco en el departamento de Santa Cruz. Escuchemos el informe, por favor, que va a desarrollar la autoridad acerca de los últimos vuelos que se han hecho para poder sofocar los incendios. PRIMERO eh, DECIRLES de QUE YA TRES eh, HELICÓPTEROS PRODUCTO DE LA COOPERACIÓN FRANCESA SE ENCUENTRAN YA eh, EN PLENAS OPERACIONES EN LA eh, CIUDAD DE CONCEPCIÓN, eh, DE AHÍ ESTÁN OPERANDO HACIA EL NORTE FUNDAMENTALMENTE, DONDE TENEMOS TODAVÍA eh, VARIOS FOCOS DE CALOR Y UN INCENDIO eh, DESCONTROLADO. CREEMOS QUE MÁS EL HELICÓPTERO que, QUE TRABAJA AHÍ DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA más el supertanker que ya ha hecho una descarga hoy en la mañana en el lugar, más eh, las descargas que va a hacer en el transcurso de la mañana, eh, vamos a lograr aminorar el incendio de Concepción. Eh, aquí en San Ignacio los helicópteros eh, de el, la Fuerza Aérea Peruana ya desde muy temprano están trabajando también en el norte a la, a la altura de eh, Alto, Alto Paraguay y esperamos también bajar los, eh, los focos de calor. Tenemos una temperatura adversa, un factor de humedad adverso. Eh, sin embargo, todas nuestras unidades están eh, plenamente operativas. Eh, quiero decirles también de que hemos confirmado la, el ingreso a Bolivia de parte de la cooperación argentina. Eh, son bomberos de Jujuy que están eh, trabajando aquí en en Concepción, en San Ignacio, y esto es producto eh, eh, de la experiencia que tienen donde más lo necesitamos. Ahorita uno de los principales focos de calor en toda la región chiquitana es eh, precisamente San Ignacio y Concepción. Ya en otros lugares el fuego ha bajado, pero aquí todavía arde de forma descontrolada. Bueno, todavía eso está... Eh, estamos eh, todavía revisando los factores técnicos de, tanto de la, del avión ruso como de eh, los helicópteros eh, eh, estadounidenses. Por lo tanto, eso todavía les vamos a informar en las siguientes horas, la precisión del momento del aterrizaje y además de eh, qué tipo de avión es el confirmado. Por ahora eh, garantizamos en el transcurso del día el, eh, la llegada de, a través de nuestros aviones C-130 Hércules de 20 toneladas adicionales, tanto de ayuda humanitaria como también de herramientas para la sofocación de incendios. Hemos incrementado el personal, por lo tanto se necesitan equipos desde herramientas como asadones, palas, machetes, etcétera, hasta eh, indumentaria. Y, obviamente, alimentos, no solamente para las personas que están trabajando en las operaciones, sino también para las comunidades afectadas. Por lo tanto, hoy tenemos una reunión con el alcalde para eh, ya eh, establecer la forma de la distribución. Hoy van a aterrizar aquí eh, el C-130 trayendo ya esta ayuda humanitaria. en vivo, por favor, ¿se ha visto la posibilidad de incrementar efectivos que se puedan desplegar en los puntos de foco de calor en San Ignacio, en Concepción, porque estos son los puntos más críticos? Sí, antes de ayer ya hemos tenido un incremento de efectivos, han llegado 400 nuevos uh, efectivos militares, también la policía ha hecho un incremento y bueno, vamos a evaluar hasta este fin de semana el avance del fuego para ver si es necesario un incremento adicional de efectivos. Si me permiten ver el reporte, eso está en el reporte que sacamos todos los días pero tiene el último reporte bueno de acuerdo al dato que tenemos por ahora estamos hablando de un total de 520 mil hectáreas de bosques eh, eh, quemados hasta el momento. Esta cifra varía como ustedes saben día a día dependiendo de los nuevos reportes, pero el dato oficial por ahora es ese. No, esto es claro, en toda la chiquitanía. Distribución de agua? Bueno. Hoy tenemos una reunión con el alcalde acá de San Ignacio para ver ya cuáles son las comunidades que van a necesitar apoyo de agua tanto para consumo humano como para su ganado y vamos a, de acuerdo a una instrucción del presidente Evo Morales, vamos a distribuir tanques de, de almacenamiento de agua. Este es el último. El ministro, de se está en, de alguna manera, en actividades Bueno, esa... Eh, información la va a dar seguramente el ministro de Desarrollo Rural, pero por nosotros por ahora estamos solamente en actividades eh, de, operativas contra incendios. Entonces, el, el avión va a estar aterrizando tipo 11, once y media, el Hércules en, la, en el aeropuerto, así que los pues, que puedan ir allá vamos ¿Hay a... Hay una camioneta ver. que como lo hemos escuchado, ese es el informe que se tiene de último momento por parte del ministro de Defensa, Javier Zabaleta, en cuanto a la llegada de ayuda, también donaciones, que se prevé que lleguen dos aviones Hércules al a, aeropuerto de San Ignacio de Velasco, donde se va a dar entrega también de agua potable. Asimismo, ha dado a conocer de que esta tarde se tiene una reunión con el alcalde de este lugar para poder dar a conocer a cuántas familias han sido afectadas con la distribución de agua potable para poderles ayudar también con el abastecimiento del mismo. Por por otra parte, ha dado a conocer que San Ignacio es uno de los puntos críticos en cuanto a los focos de calor para lo que ya se está recibiendo el apoyo de Cooperación Francesa con dos helicópteros que están en el lugar eh, tratando de sofocar los fuegos. Por otra parte, también ha llegado a Cooperación Argentina, que se encuentra también en San Ignacio por su experiencia para desarrollar estos trabajos. Esa es la información que se tiene a esta hora de la mañana. Volvemos a la programación habitual de Avia y a la televisión. Permiso.